Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Educharla, el fomento de la lectura en los centros escolares. En su ensayo, como una novela, el escritor francés Daniel Penac plantea una disyuntiva a la que el profesorado de los diversos niveles educativos y muy especialmente el de lengua castellana y literatura, se enfrenta, se enfrenta cotidianamente en su labor. Desde la escuela, una de las funciones que tenemos es promover eh, hábitos lectores entre nuestros estudiantes y conseguir que sean lectores competentes. Sin embargo, al igual que señala PENAC en su libro, con frecuencia nos encontramos con estudiantes que se sienten desmotivados y desinteresados hacia las lecturas que les proponemos, tanto si se trata de lecturas abiertas o lecturas, listas de lecturas cerradas. Se trata, sin duda, de una disyuntiva compleja y de no fácil eh, solución. Por eso, en esta educharla, hemos querido abordar el tema de la promoción y el fomento de la lectura en los centros escolares, una cuestión clave que además está de actualidad, pues a ella se hace referencia tanto en la LOE como en los reales decretos que la desarrollan en primaria y educación secundaria obligatoria, recientemente aprobados. A lo largo de esta charla vamos a abordar qué estrategias podemos utilizar en nuestras aulas para promover hábitos lectores entre nuestros estudiantes. De igual modo, nos preguntaremos por los criterios que podemos utilizar a la hora de seleccionar los textos y conoceremos propuestas de fomento de la lectura, así como ahondaremos en cómo se relaciona la lectura con otras formas de alfabetización, como la mediática y la informacional. Finalmente, nos acercaremos al tema de las bibliotecas escolares, que sin duda resulta fundamental en todo lo que tiene que ver con el fomento de la lectura. Para ello, contamos hoy con dos invitados de excepción. Por un lado, tenemos a Francesc, a Francesc Nogales, eh, profesor de pedagogía, maestro de pedagogía terapéutica y audición de lengua, y lenguaje, con más de 23 años de experiencia en centros educativos de la, comunidad, de la comunidad valenciana. Francesc ha ganado diversos premios y, entre ellos, quiero resaltar, por su conexión con la Educharla de hoy, el primer Premio Nacional de Aprendizaje y Servicio, por un proyecto de animación lectora llamado Reseña tu lectura. Buenas tardes, Francesc. Bienvenido y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Inmaculada, y buenas tardes a todos los que estáis escuchándonos. Gracias. Por otro lado, tenemos a Antonio Garrido, profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Especialidad de Lengua Castellana y Literatura, Antonio también ha recibido eh, diversos premios, pero al igual que en el caso de Francesc, nos gustaría destacar eh, un premio conectado también eh, con la animación a la lectura, como es el primer premio Enseñamos a leer, de la Fundación José Manuel Lara, que ganó en el año 2020. Buenas tardes, Antonio, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buenas tardes, Inmaculada, buenas tardes, compañeras y compañeros. Para mí es un placer estar aquí en este espacio de, para hablar de libros, de lectura y de todo lo que lo que rodea a este, a este gran tema, ¿no? Tan de actualidad. Así que encantado. Sin duda. Eh, os recordamos que podéis intervenir a través del chat y trasladar vuestras eh, preguntas, inquietudes a los invitados de hoy a través, del, a través del chat que hoy está atendiendo nuestra compañera Estela Carrera. Buenas tardes, Estela. Buenas tardes, Inma. Buenas tardes, Francés. Buenas tardes, Antonio. Aquí estamos en el chat en directo que, en el que podéis eh, mandarnos vuestras preguntas. Muchas gracias y saludos. Habitualmente eh, escuchamos hablar de las numerosas ventajas que reporta la lectura tanto desde el punto de vista eh, del desarrollo de las habilidades comunicativas orales como escritas eh, para fomentar el pensamiento crítico o incluso para leer otros tipos eh, de formatos. Sabemos que es una afirmación eh, común pero queríamos preguntaros a vosotros por vuestra visión personal. ¿Qué ventajas, francés, consideras eh, que la lectura reporta específicamente al alumnado de primaria? Desde tu punto de vista, a ver, la, la lectura primero es un canal de acceso a la información. O sea, nosotros tenemos que también pensar que, que la información al alumno no se la podemos dar únicamente por el canal auditivo cuando explicamos en clase, sino que también les tiene que llegar por el canal visual que es mediante la lectura. Aparte de eso, de ese fomento, esa, esa manera de llegar a: a la información, evidentemente es una fuente de motivación y tiene que ser una fuente de motivación para los niños, pensemos en los niños pequeños los niños de, de infantil o de primero de primaria que empiezan a leer esas primeras palabras que son capaces de leer, para ellos es como wow he conseguido leer una palabra papá, mamá, fíjate lo que he leído ese momento de pasión lectora es lo que no tenemos que, que perder. Luego, por supuesto, creo que, que una de las grandes ventajas que tiene es la creatividad. O sea, un alumno que lee, eh, hay que pensar que será un adulto que piensa. Entonces, para mí esos son los dos puntos fundamentales. Cómo lograr no perder esa motivación que tienen los niños pequeños y luego utilizarlo como fuente de creatividad. Muchas gracias, Francesc. Me, me quedo con esa frase tan, bonito, tan bonita que has dicho. Un alumno que lee es un adulto que luego, que luego piensa. Me parece maravillosa y resume muy bien la importancia de la lectura. Antonio, no sé si tú quieres eh, añadir alguna ventaja más a las que ya ha destacado Francesc. Pues yo estoy muy de acuerdo con, con esta última frase que, que dice Francesc. Eh, y bueno, quería añadir que, que leer no es un acto solidario, ¿no? Es un regalo que nos hacen los demás y que luego lo convertimos en algo personal e intransferible. Y privar a alguien de leer hoy en día es privarle de ser una persona, un ciudadano autónomo y responsable. Desde un punto de vista didáctico, que creo que es el que más nos interesa aquí, creo que tenemos que tener todos claro que leer no es solo decodificar de o interpretar un código, sino que es comprender, y además yo, yo añadiría que en la sociedad actual, la era digital tiene que dar respuesta a las nuevas demandas, tiene que considerar las nuevas prácticas letradas, etcétera. Eso que hablaba en la presentación inmaculada de, de las alfabetizaciones múltiples. ¿no? Todo eso es leer y todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar secuencias didácticas, propuestas didácticas, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Antonio. Más adelante nos referiremos a, a las nuevas prácticas letradas ¿no? que tantas posibilidades ofrecen en el ámbito educativo. Creo que una idea que, que, que subyace a, la, a, la, a lo que vosotros habéis dicho es la importancia de despertar la pasión, la motivación, el interés de nuestros estudiantes por la lectura, de alguna forma lo emocional, puede conseguir eh, nuevos lectores, lectores también comprometidos con eso que, con eso que leen. Entonces, pues me gustaría preguntaros eh, qué estrategias o cómo podemos conseguir motivar a nuestros estudiantes hacia la lectura eh, para que se conviertan en eso, en, en lectores durante toda su vida, Antonio. Bueno, yo te voy a responder, si me lo permite, Inmaculada, con otra pregunta. ¿Se puede infundir el deseo de leer? Esta pregunta no es mía, que este debate está en auge ahora a raíz de, de algunas publicaciones, una polémica recurrente, ¿no? Pero esta pregunta yo me la hago continuamente y la lanzó ya Lázaro Carreter en el año 84 con un artículo. Además, con el mismo título, el profesor Víctor Moreno publicó en el 2019 un libro de propuestas en las que eh, didácticas que, que abordan el deseo de leer en el aula y es muy recomendable. O sea que son dos formas de afrontar una misma realidad. Yo creo que, que entre todos podemos dar respuesta a algunas cuestiones, pero hay otras que siempre se nos van a quedar en el aire. Una búsqueda continua e incesante, la del docente como mediador o prescriptor de lecturas. ¿no? Si no podemos confirmar si es que se puede infundir ese deseo de leer o no, si podemos, por lo menos, nuestra obligación como parte de un sistema escolar, en este caso, y de la cultura, es dar respuesta o proponer que todas las condiciones sean lo más favorables posible para que se creen hábitos lectores y los alumnos sean lectores competentes, ¿no? El alumnado. Eh, ese creo que es, es fundamental. Por, por eso el profesor tiene que estar en contacto continuo con otros docentes para reflexionar y con el mundo académico. Luego podemos hablar sobre eso. Así que empiezo recomendando estos dos textos de Lázaro Carreter, que, que todo el mundo conoce, y del profesor Víctor Moreno, de 2019, con el título El deseo de leer. Muchas gracias, eh, Antonio. Francés, no sé si tú quieres añadir algo, bueno, o contarnos cómo consigues tú motivar a tus estudiantes hacia, hacia la lectura. A ver, nosotros tenemos el proyecto de reseña tu lectura, que lo has comentado tú antes. Creo que, que al final esto es una cuestión muy sencilla, es generar pasión. Generar pasión lo logramos en el momento en el que los niños descubren que no hay un único modelo de lectura. Muchas veces los profesores nos echamos las manos a la cabeza como que lee manga, por favor, eso es lo peor del mundo. Bueno, es que eso forma parte de una identidad lectora. Y debemos de plantearnos que nuestros alumnos necesitan tener su propia identidad lectora. Decir, me gusta el manga, me gusta el cómic o me gustan más este tipo de lecturas. Y eso tenemos que empezar a.. a Dejar de estigmatizar en ese sentido. Creo que muchas veces nos hemos, en las escuelas, nos hemos centrado mucho en, en determinadas lecturas sin darnos cuenta que los niños son niños y deben evolucionar. Igual que nosotros hemos evolucionado como adultos en el cine y en nuestros intereses Cinefilos, por decirlo de alguna manera, y veíamos películas de dibujos y luego de mayores, pues hay quien le gusta el cine policíaco, el cine negro, cada uno lo que quiera, pues pasa lo mismo con la literatura. Muchas gracias, Frances. Eh, muy interesante no la idea esa de una identidad lectora. Eh, tras, tras estos planteamientos de carácter más general vamos a ir aterrizando eh, poco a poco en, el, en, en las estrategias que se pueden utilizar y poner en marcha para fomentar los hábitos lectores entre nuestros estudiantes. En este sentido me gustaría destacar cómo en la LONLOE, en el artículo 19, eh, la comprensión lectora aparece como un tema que se debe trabajar desde todas las áreas. Y además se plantea la necesidad de, de, de que desde los propios centros se dedique un tiempo diario a la lectura. En este sentido, eh, francés, por ejemplo, me gustaría saber cómo, nos, cómo trabajáis esto en, en primarias si dedicáis un tiempo de lectura diario en las, en las clases. Creo que has abierto una pequeña caja de Pandora, ¿eh? o sea, no, no es por nada, pero hay muchos colegios que te van a decir, ay no, mira, trabajamos la lectura diariamente en todas las asignaturas. ¿Por qué? Porque cuando ponemos un problema de matemáticas, el niño tiene que leer el problema de matemáticas, entenderlo, lectura comprensiva, y luego resolver el, el ejercicio. Sí, sí, yo doy la razón a todas esas personas que argumentan de esa manera, pero yo no entiendo por qué entonces la ley tiene que especificar de esa manera, diciendo que habrá Animación, lectora, diariamente, incluso hay artículos que nos hablan de 30 minutos de lectura diaria. Claro, eso, si lo pone específicamente, es porque deberíamos, a la hora de configurar los horarios escolares, dedicar un tiempo, bien sea en una asignatura o bien sea en otra, no tiene ni siquiera por qué ser dentro de asignaturas del área lingüística. Pero deberíamos de hacerlo. ¿Cómo? Bueno, pues podemos coger, por ejemplo, y desarrollar, como hacen en muchos colegios, un programa de hermanamiento lector, de manera que los niños de quinto ayudan a leer a los niños de segundo, los niños de sexto ayudan a leer a los niños de primero y lo realizamos durante el patio. Está claro que, por ejemplo, ahora con el COVID, esta iniciativa ha sido difícil de llevar a la práctica. Pero me parece algo... Que, que es muy interesante y que hace además que los mayores que ya tienen una lectura más fluida y mejor se responsabilicen de los niños pequeños. Muchas gracias Francesa. Has, has aludido a un tema al que nos referiremos más adelante también, la lectura como una práctica eh, social, ¿no? que es también muy relevante. Eh, Antonio, en tu caso, no sé cuál es tu experiencia en secundaria y bachillerato, que quizá es más difícil encontrar ese tiempo para la lectura eh, diaria. No sé si, si en tu caso, o por lo que tú puedes observar por otros compañeros, eh, se está dedicando ese, ese, esos, ese tiempo. ¿no? no vamos a poner una cantidad para, para leer. Bueno, eh, coincido con, con francés. Eh, en mi caso, yo lo que, lo que detecto, porque tengo la, la suerte, la posibilidad de compartir muchos momentos de este tipo con otros compañeros ¿no? de otros centros de Andalucía, y lo que detecto es que, que parece que la lectura es responsabilidad solo del profesorado de lengua o del área lingüística, ¿no? por acotar un poco, eh, por ampliar. Eh, y, y que creo que eso es un error. Lo primero que tenemos que tener claro es que la educación literaria corresponde al, do, al docente de literatura pero el fomento de la lectura es algo que debe contemplarse y abordarse de forma global, a nivel de centro. Eso requiere, eso sería lo ideal, ¿no? Pero eso requiere una coordinación. Primero tenemos que tener claro el diagnóstico o cuál es la radiografía del contexto escolar en el que nos estamos moviendo y a partir de ahí coordinarnos y establecer una serie de, de actuaciones que, que permitan ese fomento y dedicar tiempo cada día a leer en clase. No solo en lengua castellana, como dice francés algo más, ...que leer el típico problema de matemáticas. En Andalucía tenemos la suerte de que contamos con un par de programas de innovación... ...que intentan dar eh, soporte a todo este tipo de problemas... ...que son el proyecto lingüístico de centro... ...y el programa Comunica, en el que yo tengo la suerte de participar... ...en el equipo de coordinación pedagógica. Y entonces la idea es que de forma global todo el mundo participe... ...en un plan lector de centro que recoja todas las actuaciones... ...en torno a la lectura y, y que estén ajustadas a un contexto determinado. ¿no? Pero esto... Eh, sería la teoría. Luego en la práctica tenemos muchas dificultades para coordinarnos por lo que digo, hay reticencia, alta movilidad en los claustros, eh, no todo el mundo tiene claro que en su materia tenga que leer o que él tenga que participar en ese mapa de género discursivo o en esa elaboración de propuestas lectoras y lo que hacemos al final muchas veces lo que veo es que son listas cerradas de libros en las que cada profesor desde su punto de vista hace una aportación y creo que eso no es el plan lector. ¿no? Entonces si te tengo claro la solución cuál puede ser pero es complicado, hay muchos factores que inciden en que no sea fácil. Sí, sin, sin duda. Has, has aludido, Antonio, a una cuestión a la que yo ahora os quería preguntar. Eh, ¿Cómo seleccionamos esas lecturas que, que deben hacer los estudiantes? ¿no? La, la eterna pregunta, ¿damos una lista cerrada de lecturas o por el contrario les dejamos elegir? Pero si les dejamos elegir, ¿cómo lo ¿Cómo lo hacemos? Eh, no sé, Antonio, puesto que tú has aludido a ello, si, si nos puedes dar un poco tu visión, si eres partidario de una lista de lecturas cerradas o si por el contrario eh, prefieres eh, dejar leer a los estudiantes aquello que ellos elijan y no sé si dentro de una lista de elecciones ya seleccionadas también previamente. Bueno, a mí las listas cerradas no me gustan. Yo, eh, como digo, distingo entre el fomento de la lectura y yo como profesor de literatura tengo que, que formar al lector literario, al mayor número posible, por lo menos dotarlos de herramientas para que lo entiendan. En el sentido del fomento de la lectura, cuando con respecto a esto, lo que hago, lo primero es intentar conocer a mis alumnos, conocer el grupo que tengo delante. Luego, intentar compartir con mis compañeros y aprender de ellos recomendaciones. También, como decía antes, fundamental la investigación en la acción intento eh, detectar las necesidades, los problemas que hay en el aula con herramientas sencillas, recopilar toda la información posible porque al final, como posibles prescriptores o, o como mediadores, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones. Cuanta más información tengamos, más fácil va a ser decidir o acertar y luego tengo que estar evaluando continuamente mis actuaciones. Yo aprendo muchísimo de otros compañeros, de los alumnos también y, por supuesto, de los grandes investigadores que hacen una labor de divulgación muy importante en nuestro, en nuestro país. Además nos dan ya listas, recomendaciones, reseñas, del grupo Gretel de la Universidad Autónoma de Barcelona, con gente como Teresa Colomer en su momento, Mireia Manresa, Felipe Munita, o sea, en Almería tengo la suerte también de tener a mi querido José Manuel de Amo sánchez Fortún. en Valencia hay muchos estudios también, en el grupo ERI, CEPLI, si os metéis, algunas de estas páginas se dedican a hacer eh, recomendaciones lectoras por niveles entre eso y, y lo que mis alumnos demandan o lo que yo veo que van demandando como decía francés yo ahora estoy aprendiendo mucho de ellos sobre el manga que es un mundo por descubrir y que está en plena eclosión entonces eh, lo que estamos haciendo es detectar qué inquietudes tienen y a partir de ahí yo leo aprendo también mucho de los, de los libreros todos los que visitamos una librería vemos el marketing y cómo el librero nos, nos, pre nos prescribe y hace de mediador. Y ya cuando vas a tu librería de barrio, te conoce y suele acertar, ¿verdad? Ya tú le dices lo que te gusta. Pues Creo que eso es lo que debemos hacer nosotros como docentes. Y claro, en los bibliotecarios también. Hay un montón de publicaciones, ya no solo a nivel nacional, la globalización ha traído que la información fluya en todos los sentidos. Podemos imitar, aprender unos de otros. Creo que las redes docentes y las redes colaborativas deben... ...deben ir mucho más allá de las paredes del aula y son las que nos van a permitir eh, diseñar estrategias lo más certeras posible. ¿no? Muchas gracias, Antonio. Me, me quedo con esa reflexión ¿no? de convertirnos en libreros, en bibliotecarios con nuestros estudiantes porque es verdad que, que, que, que aciertan y, y si conseguimos eso será maravilloso. Eh, Francés, no sé cómo lo ves tú, eh, además en tu caso en, en primaria, si tú también eres partidario de listas abiertas o si por el contrario eh, te decantas por una lista cerrada o más controlada. Yo, lo, lo primero, me ha encantado la, el, el símil que ha hecho Antonio. O sea, yo me imaginaba a, a Marta, que es una librera que tenemos muy cerquita del colegio y además es antigua alumna. Yo decía, caray, es que es como la farmacéutica, ¿no? Que acudes ahí y te da, te da una receta. Me encanta. Mira, yo, yo te digo, Inma, esta noche vamos a ir al cine y te voy a invitar a ver la película de Batman. Igual me dices, ay, es que no me gusta ese tipo de cine. Ah, pero es una película muy buena y muy recomendable. Entonces, vamos a ver Batman. Ya, pero es que no me gusta esa película. Bueno, mala suerte, tienes que leértela. Claro, cuando llevamos este debate a otro ámbito, nos damos cuenta de lo peligroso que realmente es. ¿Por qué? Porque nos podemos cargar toda esa pasión literaria y lectora de la que hablábamos al principio. Soy fan absoluto de que los alumnos lean lo que quieran, que lean lo que les guste y además por una sencilla razón, porque es la mejor manera de dar respuesta a la inclusión. Cuando tenemos alumnos con dificultades. Cuando tenemos alumnos que no tienen facilidad para la lectura, lo peor que podemos hacer es meterles un libro que precisamente para ellos es como intentar escalar una montaña de 10.000, ¿no? Pues eso sería algo ilógico. Por tanto, si les damos la posibilidad de que ellos vayan eligiendo, conseguiremos que poco a poco tengan fácilmente la posibilidad de subir colinas y luego llegar a montañas más altas muchas gracias francés eh, en relación a esto nos han preguntado desde el chat eh, no sé si estela quieres trasladar la pregunta que nos ha, que nos ha llegado ya nos han preguntado desde el chat eh, si es mejor leer en la escuela leer en casa y también nos preguntan qué deben leer los alumnos eh, la última pregunta, claramente la, la habéis respondido, yo creo. Pero, ¿qué, qué, ¿qué hay que hacer? ¿Leer en casa o leer en, en la escuela? Yo, yo creo que en otros sitios. si queréis, respondo yo, si no importa. Claro, adelante, Antonio. Quería, quería matizar una cosa, una, eh, lo que ha dicho Francés de que cada uno lea lo que quiera. Yo creo que la lectura tiene que ser placentera, pero también nutricia. ¿no? Ahí está nuestra labor. Del, ...del docente, que es verdad que estamos muy saturados de tiempo... ...pero tenemos que estar un poco al día... ...porque no todo vale, no todo enriquece... ...pero sí es verdad que tenemos que adecuar nuestras propuestas... ...nuestras recomendaciones, como hace el librero... ...de nuestro barrio o el bibliotecario... ...al nivel lector y a la competencia lectora del alumnado... ...no vale el café para todos, eso de la inclusión... ...estoy totalmente de acuerdo con él... ...y hay que leer en clase todo lo posible, siempre que el horario... pues claro eso, ...por eso digo que hay que afrontar el fomento de la lectura... ...como una estrategia global, a nivel de centro... Entiendo que, que la asignatura que tiene dos horas semanales no puede dedicarse una hora a leer, pero de seis horas que están los, los alumnos en clase, podemos dedicar 20 minutos, media hora a leer, no solo literatura, por supuesto, a leer prensa, a leer eh, en otros formatos, con otros artefactos de lectura, ¿no? como dice Scolari, y a, y a contribuir a esas alfabetizaciones múltiples tan necesarias en la sociedad actual. A partir de ahí intentaremos formar lectores literarios, que para eso estoy yo en mi clase de literatura, intentándolo cada día, que es parte del currículo. ¿no? Eh, Frances, no sé si tú quieres decir algo en relación a la pregunta que se traslado por el chat. Sí, mira, yo, yo creo que es muy interesante la, la pregunta porque la lectura además tenemos que inculcarla también en casa y a veces somos nosotros los docentes los que tenemos que proponer actividades a las familias como por ejemplo que tengan la noche sin pantalla después de cenar Oye, pues dedicamos todos los martes o todos los jueves un ratito a leer. Cada uno, la, yo la, lo que les digo a, las, a los papás y a, y a las mamás, es que estén en el mismo espacio, en el salón. Da igual que los niños se pongan patas arriba en el sofá, que cada uno coja la postura que les sea más cómoda, pero que compartan espacio de lectura. Y luego les digo mucho a las familias... Por favor, no hagáis luego un examen. ¿Por qué? Porque los papás enseguida, cuéntame, ¿qué has leído? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué ha, qué ha sucedido? ¿Qué? Claro, si te hacen un examen, ¡ay! Pues qué lástima, ¿no? Es mucho mejor, después nos acostamos y al día siguiente, en el desayuno, mientras se toman la leche con galletas... Oye, ¿sabes que en el libro que yo esté leyendo ha pasado esto? El personaje ha hecho aquello... Y en el tuyo, ¿qué ha sucedido? Y dejamos ya la conversación ya abierta y lanzada. Creo que eso, para los papás y, y, y la mamá, por lo menos en primaria, siempre es más, más nutritivo, como aquel que dice. ¿Puedo aportar una cosilla? Sí, claro, sí, Antonio. A mí me parece precioso lo que dice Francés, pero voy a poner un ejemplo real. ¿no? Yo, en mi contexto educativo, que cada año es muy similar. Y donde tengo alumnos, yo cada curso paso, cuando decía lo de detectar un diagnóstico previo para a la hora de ajustar, esto es aplicable a cualquier propuesta didáctica, pero bueno, yo lo hago con un test de comportamiento lector que ya aprovecho para detectar un poco sus intereses. Hacemos sociograma y tal. Y este año, alumnos de 15 años, nunca nadie le ha leído un cuento en su vida. Tenemos que tener en cuenta que la escuela... Por eso digo que al mandar cosas para casa, leer en casa, no todas las familias tienen ese contexto que plantea Francés de, de poder leer en, en casa, en un ambiente familiar. ¿no? Entonces, Algunos no tienen libros. Yo me encuentro con multiculturalidad, alumnos de, de incorporación tardía al sistema escolar, a familias desestructuradas. Entonces, la escuela tiene que dar respuesta a todo eso y, y la única forma de hacerlo es en clase. ¿vale? No digo que no lean en casa, porque la responsabilidad del fomento de la lectura es algo de la sociedad y la escuela tiene su parte de responsabilidad, pero la familia es fundamental, como dice francés Nosotros podemos proponer, pero no podemos descuidar la lectura en el aula. Solo quería hacer esa aportación. Sin duda. Eh, bueno, muy interesantes vuestras aportaciones. Eh, en relación a todo lo que habéis dicho y en relación también a las lecturas Nutricias, que, de las que se refería antes Antonio, os voy a preguntar por el papel de los clásicos en la... En, en, la, en, la, en la escuela ¿no? y en el fomento de la lectura. Y ahora quizás sí os esté hablando como profesores de lengua castellana y literatura, ¿no? ¿Qué papel deben tener los clásicos en los planes de fomento de la lectura? Sabemos que a veces son lecturas que pueden resultar más complejas, más difíciles para nuestros estudiantes, pero debemos incluirlos y si es así, ¿a partir de qué edad? Y si conviene o no incluir los clásicos eh, adaptados. No sé si quizá Antonio, porque en secundaria, forman parte, además, directamente del currículo. Eh, ¿Quieres responder tú primero? Y luego, eh, francés también nos da su, su visión con respecto al tema. Los clásicos están, bueno, son, son parte del currículo, en mi, en mi materia, en este caso, en lengua. O sea, pero bueno, yo dentro de esas listas abiertas de lectura, el, el, la contribución del profesor precisamente tiene que, que ser el de las aportaciones de los clásicos, porque son parte de nuestra cultura, privar a alguien de estar... Como dice Italo Calvino, nosotros cuando leemos un clásico por primera vez lo estamos releyendo realmente porque lo vamos a encontrar en otras referencias continuamente, en películas, en canciones, en otros libros. Entonces, privar a un alumno de leer los clásicos me parece un error. Ahora, a mí me interesa más el cómo. Los clásicos nos, dan, nos van a dar respuesta, al, nos conectan con el pasado, nos pueden dar respuesta a cuestiones del presente e incluso nos permiten imaginar el futuro. Tenemos, yo creo que tenemos que, que revisitar o redefinir el concepto de clásico y hacerlo más amplio. Pinocho es un clásico, poca gente conocerá el nombre del autor, pero todos conocemos la obra. Ese es el concepto de clásico. La literatura infantil y juvenil, que a veces desde un punto de vista clasista dejamos como de segunda fila, cuando es todo lo contrario, hay que leer, hay que leer los clásicos como Pinocho, La isla del tesoro... Pero yo creo que, como decíamos antes de las nuevas prácticas letradas, que algunas no son tan nuevas, que hay que ampliar los géneros y los soportes. Por ejemplo, la novela gráfica o el manga, que antes hablaba francés, también tienen sus clásicos. Porque yo creo que Maus es un clásico de la novela gráfica. En España tenemos arrugas de Paco Roca que, o Persepolis, y, y esto para determinado tipo de alumnado, creo que puede ir muy bien para despertar ese deseo de, de leer. Luego, claro, hay que llegar a los clásicos, pero también creo que hay que hacer una una revisión del canon del concepto de canon. Lo que decía antes, que tenemos que explicar cómo se elaboran estas listas, este corpus que se transmite de generación en generación, si son solo criterios literarios o hay criterios políticos, eh, estéticos o de otro, o de otro tipo. ¿no? Entonces, cuando tengamos claro eso, se lo planteamos al alumnado y a mí me ha sorprendido siempre su respuesta y a partir de ahí eh, ampliamos. La ley en este sentido es muy coherente, la loes lo y habla de, de diseñar itinerarios, de conectar contextos literar literarios y no literarios, Pongo un ejemplo, yo tengo que leer el Quijote en clase, pero quizá el Quijote me tiene que llevar, me interesa mucho el cómo, ese Quijote me tiene que llevar a, a diseñar nuevos productos multimodales, que también es una palabra que aparece de forma recurrente en la Los LOE. A partir de leer un texto del Quijote, puedes leer el discurso de Marcela, que es un alegato feminista de su época, por ejemplo, de la pastora Marcela, y luego hacer un debate, un podcast semanal sobre las mujeres del Quijote. Vale, al final están leyendo el Quijote, pero de una forma que conecta con su conocimiento del mundo y nos permite ahondar e ir más allá y dotar de sentido nuestras propuestas didácticas. Pero, claro, para eso el profesor tiene que explicar, hacer una activación de conocimientos previos, contextualizar la obra, etcétera, etcétera. O sea, clásico sí. Sin duda. Y, y bueno, como una forma también de fomentar el aprendizaje significativo. Además, es curioso el ejemplo que has puesto ¿no? del monólogo de Marcela en el Quijote, que es un texto que suele implicar muchísimo a los, a los estudiantes. Eh, francés no sé cómo, cómo lo ves tú, la incorporación de los clásicos, y si también eres partidario de este concepto de clásico ampliado al que se refería Antonio. Creo que es algo necesario ampliarlo. Y me encantaba lo que estaba diciendo Antonio, porque yo me imaginaba ahora cuántos quijotes se están enfrentando pues, a los problemas con las energéticas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que esa, esa literatura clásica llevarla a la realidad de hoy. Llevarla a Celestina, como pues, nos podemos encontrar a esos personajes en la vida cotidiana de un alumno de secundaria. Como él decía, yo creo que, que Juan Muñoz, Michael Ende, es que son clásicos. O sea, ¿por qué no puede ser un clásico el pirata garrapata? Entonces, que todos nos lo hemos leído cuando éramos niños. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos centramos en determinados clásicos y a veces en primaria y yo lo reconozco, le hacemos un, faco, un flaco favor al profesorado de secundaria. Porque si yo trabajo el Quijote con una adaptación ahora mismo en primaria, en tercero o cuarto de primaria, es posible que ese alumno cuando llegue a secundaria y quiera trabajarlo de una manera totalmente diferente, ya vaya con unas ideas que cuesta romper. Y entonces a Antonio, por ejemplo, le toca hacer que el alumno desaprenda una serie de cosas porque nosotros no hemos podido darle pues, todos los conocimientos necesarios que implica ese clásico. ¿no? Y luego, por supuesto, como, como planteaba él, hay que abrir el abanico. O sea, creo que trabajamos demasiado la narrativa, por lo menos en primaria, y nos olvidamos muchísimo de lo que es el, el teatro, de lo que es el cómic, entonces, en ese sentido, creo que, bueno, a mí me encantan autores como Nacho Golfe, ¿no? Por ejemplo, que, que coge un libro en el que tienes teatro, tienes cómic, tienes narrativa y además te está tratando un tema social como pueda ser el Alzheimer. O sea, pero bueno. Y, Francesc, en relación a esto que nos estás comentando, me parece sumamente interesante. ¿Qué papel, por ejemplo, en primaria desempeña la literatura infantil y juvenil? Porque te has referido a muchísimas obras, algunas clásicas, ¿no? Como El Pirata Garrapata o los libros de Fray Perico y su borrico, que todos hemos leído cuando éramos pequeños, ¿no? ¿Qué papel desempeñan los libros de literatura infantil y juvenil? A ver, creo que el papel de, de la literatura infantil precisamente tiene que ser el de motivar. O sea, la literatura infantil tiene que ser una literatura, primero, que motive a la lectura, que haga que la, al alumno le apasione leer, y segundo, que genere pues, estructuras lingüísticas, es un poco de vocabulario, que haga que el alumno crezca lingüísticamente, ¿vale?, entonces, muchas veces hay profesores que, bueno, yo lo entiendo, que critican pues eh, autores como eh, los futbolísimos con Roberto eh, Santiago, o por ejemplo, que critican autores como Jerónimo Stilton, ¿no? O, o ahora mismo tenemos una tendencia muy importante de youtubers que se están, eh, están entrando en el campo literario. Creo que como motivación no es malo. Ahora, nosotros tenemos que guiar al alumno y ofrecerle siempre un poquito más. Me parece que, como decíamos, ¿no? lo has citado tú también, a Fred Perico, Juan Muñoz, pues es un autor que en ese sentido nos hacía crecer a nivel lector. Y creo que es bueno, creo que es bueno que, que podamos trabajar. La historia interminable, por ejemplo, con los alumnos y que podamos trabajar ese formato de libros. Laura Gallego creo que también es una apuesta muy interesante para trabajar con los niños. Muchas gracias, Francesc. Es curioso como muchos de estos libros de los que estamos hablando se han convertido ya en clásicos también, ¿no? Bueno, es que son clásicos de la literatura eh, juvenil e infantil. Eh, también os quería preguntar porque la literatura, al igual que otras manifestaciones artísticas, desempeña un papel clave en la conformación de imágenes igualitarias y por lo tanto en la, en la educación de nuestros estudiantes en valores relacionados con la igualdad de género. En este sentido, eh, no sé si eh, soléis trabajar con esta perspectiva a la hora de seleccionar eh, las lecturas. intentáis confeccionar un canon lector eh, inclusivo que incluya obras tanto de autoras como de autores para que los estudiantes y las estudiantes encuentren eh, referentes múltiples. Antonio, no sé si tú nos puedes responder algo al respecto porque creo que tienes algún proyecto relacionado con estas cuestiones. Sí. Bueno, retomo brevemente lo, lo anterior. Me ha parecido muy interesante lo que comentabais. Y, y creo que, que es fundamental también la recomendación entre pares. Elaborar listados basados en, en las lecturas de, del alumnado y se puede hacer con muy pocos medios. Si queréis luego os doy alguna idea o de, que hemos puesto en práctica y de otros compañeros también. Sobre lo que comentaba Frances, hay un proyecto muy interesante porque creo que creo que he dejado el enlace de mi amiga Alba Machado que se llama La Odisea, lectura de clásicos, un viaje por la adolescencia, ¿no? En, en tono mitológico. Y ella usa todas la, las nuevas prácticas letradas para, para releer los clásicos. Y ya respondo a tu pregunta. La revisión del canon hegemónico o académico, no las prácticas, lo que la escuela quiere que leamos, a veces nos basamos en lo que el libro de texto de la editorial interpreta y la ley es mucho más abierta. Entonces creo que es importante eso que decía antes, de hacer una revisión de los criterios que componen el canon académico y veremos que las mujeres históricamente han sido relegadas al ostracismo por motivos socioculturales, políticos, que todos conocemos. ¿no? Esas mujeres están ahí, las mujeres de letras, y hay que leerlas. Si hacemos un recorrido, como podéis ver en el, en el proyecto La sin sombrero, que está en leer.es, y veréis que hay muy poquitas autoras de esta generación, pero es que es algo extendido. Entonces, nosotros hace un par de años llevamos a cabo en el Instituto Aladra, en Almería, luego ha sido algo Intercentros, con mi compañera Raquel, que es orientadora y Hicimos un proyecto modular que se llama Texturas, distintos modos de lectura en el que el alumnado tras la investigación lo que hacía era incorporar a esas mujeres de letras olvidadas, investigando alfabetización informacional mediática, hicieron monográficos y luego se generaron una serie de, de antologías y de productos finales transmedia o multimodales como cartelería, campaña en redes sociales donde ellos estaban leyendo fragmentos, ya no solo ellos sino la comunidad, esto fue en pleno confinamiento, el proyecto sigue este año. Hace poco hemos hecho una exposición ya física, por fin, en dos centros y ahora está en otros dos, con todas las mujeres que ellos diseñaron. Podéis verlo en la página proyectotexturas.wordpress.com y ahí veréis todo el trabajo. ¿no? Digo que es modular porque esto también favorece la inclusión. Aquí algunos han leído a Gloria Fuertes, más infantil, y otros han estado leyendo textos de, de María Teresa León, de, Rosa, de María Rosa Galvez o, y, y de otras autoras desde el de, de siglo XVIII, en este caso, hasta la actualidad. Como el proyecto se fue extendiendo a, a otros centros, pues también hay ya eh, grupos de bachillerato, de aulas específicas y se están incorporando como, autoras como Florencia Pinar, autoras de otros países también... Es fácilmente replicable en otras materias que no sean lingüísticas, incluso con el enfoque Steam o, o en área con la filosofía, con cualquiera, ¿no? porque las mujeres, por desgracia, eh, como decía Rosalía de Castro, no les está permitido decir todavía lo que piensan y lo que sienten. ¿no? Así que será el hilo un poco de, de esta experiencia en concreto, Inmaculada. Qué bien, qué, qué interesante, ¿no? Y qué, y qué necesaria, eh, Antonio. Y como tú dices, que es replicable también a otras, a otras áreas y porque al final los modelos y los referentes resultan esenciales. Francés, no sé si tú quieres aportar algo al respecto. Me parece, bueno, coincido totalmente con, con Antonio. Es cierto que en, infant, en infantil, primaria y luego en secundaria es un poco distinta la situación. Los niños psicológicamente tienen todavía esa, esa fase de jugar con niños a juegos de niños y las niñas jugar con niñas a juegos de niñas. Tenemos que romperlo, tenemos que romperlo, pero es difícil, es difícil. Las niñas todavía tienen una lectura más hacia libros en los que aparecen personajes femeninos, la diversión de Martina, el club de las zapatillas rojas... Hay muchísima literatura en este en este sentido. Los niños tienen un juego más, una lectura más encaminada hacia grupos donde hay niños, pero creo que tenemos siempre que recuperar esas lecturas conjuntas. Me encanta, por ejemplo, Care Santos, cómo nos propone pues, libros que, nos, que valen tanto para niños como para niñas. Y luego, pues, por poneros un ejemplo, ¿no? A ir vinculándolo un poco con lo que comentábamos hace un momento de los, de los clásicos. Es que, eh, recuerdo, hace nada, hará un año, un niño que me dice, profe, es que en el club de los cinco me he dado cuenta de que hay una niña que quiere ser un niño, pero entonces, o sea, es un niño eh, y dices, wow, Toma ya. Ahí es donde tenemos que llegar, como digo, en primaria es más complejo, pero porque psicológicamente, pues todavía estamos en esa fase evolutiva que aún no, no han roto la barrera. Muchas gracias, Francés. muy, muy interesantes también tus aportaciones. Eh, si os parece, vamos a entrar también en algunos proyectos o planes de fomento de la lectura, porque os habéis referido a algunos de ellos. Bueno, Antonio nos acaba de explicar uno de sus proyectos eh, que, que habéis desarrollado o que, o que estáis desarrollando en vuestros centros, porque también nos interesa, después de, de toda esta reflexión tan interesante, pues conocer cómo lo hacéis y porque también es una, uno de los puntos en los que se incide en la legislación, en la necesidad de llevar a cabo planes y propuestas de fomento de la lectura y también en conexión eh, con otras eh, alfabetizaciones. Francés, no sé si tú nos quieres eh, presentar o hablar un poquito de ese proyecto eh, premiado además de Reseña tu lectura, que, que me ha parecido muy interesante y que quizá nos puedas dar a conocer con un poquito de detalle. Reseña tu lectura es un proyecto que se inició hace cuatro años. Los niños pues bueno, leen, eligen ellos los libros nosotros, pues muchas veces sí que les vamos sugiriendo, pero hacen una cosa maravillosa y es que luego elaboran sus reseñas literarias. Ellos no están obligados a leer, leen voluntariamente, pero también son conscientes de que quien lee y elabora una reseña literaria, luego su reseña puede salir publicada en un periódico real, en un periódico de verdad, o participar en un programa de radio de una radio municipal que tenemos en el pueblo de al lado y hablan sobre libros. A mí me parece que realmente lo bonito que tiene esta propuesta y este proyecto es que, primero, son, como decía Antonio hace un momento, ellos mismos se recomiendan libros. Y creo que esto es algo maravilloso porque hace que ellos quieran leer el libro que le ha recomendado un compañero de quinto, el libro que le ha recomendado un compañero de primero de la ESO, etc. Luego pone en valor la lectura. ¿Por qué? Porque utilizamos medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance. Entonces, eso además nos permite pues bueno, tener un contacto y fue, fue precioso visitar la biblioteca y los niños, ¡ay, este es el libro que yo he reseñado! Esta semana o tal, y de repente los de la biblioteca nos dijeron, oye, ¿cómo que hacer reseñas en un periódico? Empezaron a colgarlas en el tablón, a compartirlas, y al final estamos pues intentando crear esa comunidad lectora, no solamente en el colegio, sino también en el municipio, y en el pueblo de al lado, que, que el programa de radio pues nos invitó a poder hacerlo. Bueno, es una, es una propuesta magnífica, Francesca, y además entronca con, con esa dimensión de la lectura como experiencia social a la que se refería antes Antonio, pero que también eh, está presente en la, en la nueva, en la LONLOE y en los reales decretos que la, que la regulan y que tan importante es esa, esas prácticas eh, en torno a la lectura entre iguales. Eh, Antonio, no sé si tú eh, nos quieres comentar alguna bueno, propuesta que voy desarrolles... A, voy a mencionar alguna y sobre todo algunas pautas que tienen todas en común. La primera es que en todas acabamos teniendo un catálogo, un corpus de lecturas basado en sus intereses. Lo que ellos han leído al final se convierte en un, en un listado con sus reseñas. Hoy en día con, con los formularios de Google, por ejemplo, se pueden, se pueden extraer esos datos, se pueden tratar y se pueden, con un simple QR en clase, este año tenemos un código QR en clase, el alumnado puede ver todo lo que se ha leído, puede ver la clasificación por géneros hablo en secundaria, claro, y pueden también ver las reseñas de sus compañeros. Además, yo les pido que tengan un diario de lectura, donde ellos recogen siempre lo que van sintiendo cuando leen citas, dibujos, eh, análisis de un personaje. Eso me lo van entregando a mí. Yo voy evaluando eh, con, eh, continuamente. Vamos, además, eh, les, voy, les voy evaluando esas reseñas que suben a la, al, al formulario y el, el diario. Como proyectos, yo me he dado cuenta que es lo más fácil es lo que mejor funciona y es y aprovechar en estos tiempos de tanta distancia social, el carácter, eh, el factor social, valga la redundancia, de la lectura creo que es fundamental. Podemos aprovechar el fandom eh, para que ellos también hagan su, hacer club de lectura, de, por supuesto en clase, dedicar tiempo en clase, pero básicamente es leer y hablar, que esa lectura nos lleve a hacer cosas dentro de un contexto determinado, en función del grupo y de las características que tengan. Me gusta mucho, eh, por ejemplo, el Noling, que, que ha hecho mi amiga Berta y que he visto estos días también una propuesta fantástica de Pepa Botella, una profesora que no conozco en persona, pero me ha gustado mucho cómo ha aprovechado ese, esa, esa técnica del Noling para trabajar bodas de sangre, a partir del crimen de Níjar para luego su alumno representar mediante fotografía toda la simbología del orca. Ese tipo de propuestas creo que es la, hacia donde tenemos que dirigirnos si queremos matar dos pájaros de un tiro, si me permitís la expresión, de por un lado... Es formar lectores literarios sin que, que sin que decaiga el interés, ¿no? Que al final se vaya juntando ese el placer con lo nutricio, como decíamos al principio. Sí, esa, esa idea también de que menos es más, ¿no? Que a veces lo más sencillo es lo que mejor funciona. y sí, Es curioso sí, sí, ya, como... ya digo que yo lo que más admiro es cuando veo a, a la maestra o al maestro y están todos los niños embobados mientras cuenta un cuento. Ojalá me hubieran enseñado a mí a contar esos cuentos en la carrera, pero claro, en secundaria ya hay otro estímulo y. Y podemos aprovecharlo. Hay una gran oportunidad entre las prácticas vernáculas y las hegemónicas, ¿no? Lo que la escuela quiera que lea y lo que los niños están leyendo, que leen mucho más de lo que nos creemos. A veces nos confundimos, pero se pasa. yo tengo esa sensación de que cada vez leen más. Lo que pasa sí, es veces... que no leen, donde, no, no leen donde nosotros queremos. Claro, a veces vas a clase y te los ves ahí leyendo un libro y casi hasta les molestas es que vayas, ¿no? Es muy curioso. Eh... Hemos hablado de algunas propuestas, de buenas prácticas y nos queda hablar eh, de cómo desarrollamos también esa alfabetización en diversos medios, tecnologías y lenguajes a, las que se refiere, a los que se refiere la ley en su artículo eh, 19. Eh, no sé, creo que hoy día es imposible separar la lectura de otras formas de alfabetización. Eh, ¿Cómo lo ves tú, francés? Creo que es necesario, creo que, que es necesario. En ese sentido, pues... Yo creo que debemos de utilizar otros medios también, como planteaba hace un momento Antonio. Utilizar el book trailer, por ejemplo, es una propuesta necesaria. Creo que debemos de ir por ahí. Yo, por ejemplo, me encanta también, pues, más que nada porque es que si no luego me voy a quedar con ello en la cabeza y diré, no lo he dicho y quería decirlo, el proyecto de lecturas por sonrisas. Es un proyecto que Bernardo Bernardo Jareño en Alicante lo están desarrollando junto con un montón de colegios. Y me encanta, me encanta porque al final están utilizando estrategias de gamificación que no tienen nada que ver con la lectura. Estrategias de un juego en el que van abriendo cofres y necesitan conseguir llaves según los libros que consiguen leer. Y eso les está sirviendo. Para motivar en la lectura, pues cerca de 2.000 alumnos creo que están participando ahora mismo en esa iniciativa. Muy interesante, Francés. Eh, Antonio, ¿cómo, ¿cómo articulas esta alfabetización a la que además te has referido en varias ocasiones, intermedial o intermodal entre diferentes lenguajes? Bueno, eh, como decía Francés, está muy bien hacer el book trailer, pero lo que no podemos limitarnos a mandar ese book trailer al alumnado y pretender que ellos lo hagan por sí mismos si no, si no hemos dedicado tiempo en clase a hablar de la seguridad, de los riesgos de Internet. Por ejemplo, eh, ahora que hay un montón de plataformas emergentes, antes decía que cada vez leen más los alumnos, porque está, hay plataformas como Wattpad, que son aut, un auténtico fenómeno desde hace un tiempo, y luego se conectan con, con las series que lanza Netflix sobre los bestsellers que van saliendo de allí. Quizás no tengan mucha calidad literaria, pero a mí me interesa la metaliteratura, porque allí los alumnos no solo están leyendo, sino que se están planteando, juzgando, e incluso algunos se atreven a publicar sus propios textos. Fijaos si escriben y leen. Lo que pasa que quizá nosotros tenemos que hablar de, de ese entorno, si es seguro, si no es seguro, si los chats que utilizan o donde comparten, algunos se meten en foros, que tiene su pragmática nueva, tenemos que educar un poco en todo eso. El típico ejemplo del alumno que manda el, el mail en el en el en el asunto del mensaje, ¿no? No sabe poner el cuerpo porque a lo mejor nadie se lo ha explicado y para llegar a ese book trailer tenemos que hablarle de aplicaciones, de software libre, de derechos de autor, de imágenes, predicar con el ejemplo, no vale de nada que yo le hable de esto y venga con un PDF de un autor vulnerando todos los derechos, ¿no? En este sentido creo que tenemos que educar mucho más allá de lo que es la lectura. Pues, tenemos que dar respuesta a las nuevas demandas, ¿no? Como decía antes. Y por supuesto creo que el, el gran reto de la educación ahora, aparte de, del espíritu crítico que hemos dicho, es discernir lo que es polvo y paja, no buscar con rigor en distintos medios, en distintos soportes. Ahí juega un papel fundamental la biblioteca y que ellos sean capaces de cotejar la información, de valorarla y de reaccionar no ante ella. Creo que con eso yo ya me conformaría. Sí, la competencia informacional, ¿no? Y te has referido justo al, al último tema al que, en el que vamos a tratar en la de charla. Y sí que, muy brevemente, porque nos estamos ya quedando sin tiempo, preguntaros por el papel que desempeñan las bibliotecas escolares en el fomento de la lectura. Eh, creo que es, es muy importante, pero me gustaría saber cómo lo veis vosotros, cómo las utilizáis. Eh, Francesc, no sé si quieres empezar tú. Creo que las bibliotecas son el punto de reforma que debería de tener toda escuela o, o la gran mayoría de las escuelas. Son como ese pequeño mmm, baño, aseo que tenemos antiguo y con decoración antigua y que se convierten en aulas de castigados, en, en salas donde hay que estar en silencio, por favor. ¿Por qué en una biblioteca escolar, no estoy hablando de una biblioteca municipal, en una biblioteca escolar, ¿por qué no podemos hacer lecturas teatralizadas y dejar que sea un espacio vivo, alegre, en el que podamos poner, por ejemplo, cesto por el suelo para que los niños puedan estar ahí cómodos con cojines y, eh, Frances, hacer algo perdona, diferente. Este se te está acoplando el micro con la ropa y. Ay, me siento a ver si ahora a ver yo creo que ahora está bien a ver bueno, vamos a hacer esto esto ya es terrible pero bueno así yo creo que así a lo mejor nos sigue sigue acoplándose un poquito a ver ahora un segundico. bueno no te preocupes si no es más vale. importante lo que estás diciendo bien pues como os estaba comentando que las bibliotecas tienen que ser espacios vivos espacios en los que den ganas de entrar a leer y en los que hayan libros que sean interesantes para los alumnos. Hay muchas bibliotecas que están pues como si fuera un lugar donde consultar enciclopedias que no son atractivas. Entonces, igual que se están reformando las bibliotecas municipales y da gusto entrar en muchísimas bibliotecas municipales, debemos intentar que las bibliotecas de aula sean espacios, primero, donde los alumnos puedan sacar libros y llevárselos a casa, y segundo, donde podamos experimentar con la lectura y también incluso con la escritura. Qué importantes, ¿no? Los, los espacios. Antonio, no sé si tú quieres hacer aportar algo a lo que ha dicho Francés bueno, muy me, brevemente, porque me nos encanta. Sí, muy tiempo. breve. Me encanta lo que ha dicho de que las bibliotecas no pueden ser un aula de castigo. Ahora ya es que muchas se han convertido en un aula por la coyuntura que hemos tenido estos años. Yo añadiría que la biblioteca no puede ser el proyecto de una persona, de un bibliotecario que a veces se convierten en proyectos vitales de, o, o profesionales de una sola persona. Que tiene que ser un trabajo en equipo. Deben ser el eje neurálgico, un centro de aprendizaje, pero también un foco cultural. Eh, tenemos que imitar las bibliotecas. La, la propia biblioteca nacional está, está cambiando, se ha abierto ya hacia lo digital. Es decir, la biblioteca no biblioteca, como decía el artículo que leí hace un tiempo de Felicidad Campal. Y debemos aprender de los profesionales de las bibliotecas, el imitar que no, no es muy caro poner zonas de lectura relajadas, eh, zonas maker, que sean el el como digo el eje neurálgico o el o vertebrador de los planes y programas en los que participa el centro, donde se, donde se celebren los encuentros literarios, donde, de donde fluyan los concursos, los encuentros con la comunidad, etcétera, etcétera. Un sitio apacible y agradable, no, no de castigo, y además tiene que abrirse mucho más allá de un, de un mero edificio a lo digital. ...y que llegue al aula... ...tenemos que hacer actuaciones para que llegue al aula... ...y crear puntos de lectura... Eh, ...en el centro... ...podemos sacarlo con podcast... ...con, con periódicos... ...con libros, libres, como queramos... Con, ...con un montón de iniciativas que hay por ahí... ...porque las redes docentes y profesionales de bibliotecarios... ...en Andalucía tenemos una suerte tremenda... ...con, con la red de bibliotecas escolares... ...que además son un foco continuo... De, ...de inspiración para el aula también... ...y me consta que en Galicia, Castilla y León... En Valencia he visto trabajos estupendos. Sin duda, eh, Antonio, muy interesante también esa ampliación de la biblioteca, no solo como espacio físico, sino también virtual. Y también se me ocurre, ¿no? Esa, esa capacidad de las bibliotecas para subvertir algunas desigualdades, ¿no? A las que tú te referías antes, desigualdades de, de acceso, ¿no? Y las bibliotecas como ese lugar también que reportar libros para, para todos los estudiantes. Eh, está llegando el final de la charla. Yo me quedaría con vosotros hablando toda la tarde porque creo que es muy interesante todo lo que habéis dicho y os pido que en un minuto planteéis una reflexión final en relación al fomento y la promoción de la lectura. No sé quién quiere empezar y quién quiere cerrar este turno brevísimo de un minuto. ¿Frances? Pues venga, me lanzo yo. Al final lo que Este minuto lo que quiere es, profesores, maestras, maestros, docentes, depende de nosotros, depende de ti y depende de mí. Que un niño quiera leer es algo casi casi natural en su aprendizaje, porque quiere hacer cosas diferentes y quiere hacer cosas nuevas. Depende de nosotros dos que ese niño continúe leyendo. Así que si tu salido no quiere seguir leyendo, algo necesita cambiar. Si quiere, te Mira este vídeo en momento y verás. Muchas gracias, Francés. Y Antonio, eh, bueno, yo tengo claro, final? ojalá supiera yo que la receta, pero no hay recetas mágicas. Eso sí, lo, lo único que he aprendido, he aprendido en estos años que llevo como docente, que ya son unos cuantos, casi a detectar más lo que no funciona. Y a plantearme preguntas que, que aún no he respondido y estar en esa búsqueda incesante de respuestas, creo que es lo que nos motiva a nosotros como docentes también y las satisfacciones que nos dan los alumnos. ¿no? Entonces, creo que nos, nuestra obligación es, es hacer este tipo de encuentros, intercambios, reflexiones, cuestionarnos nuestra práctica, nuestras propuestas, intentar ajustar al máximo para que funcione algo de lo que proponemos y tenga éxito y poco a poco ir mejorando. ¿no? Entonces, intentar dotar de sentido la lectura, porque como dice el Francés, la curiosidad viene implícita ¿no? o es inherente al alumnado. No la matemos, por lo menos no, como, el, como dicen en el fútbol, las que van fuera no las metas, ¿no? Pues algo así. No lo estropeemos y, y no repliquemos prácticas que no funcionan y que se transmiten como un mantra de generación en generación en algunos departamentos y que no fomentan la lectura en absoluto. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, francés. Eh, yo creo que si algo ha quedado claro en esta educharla es que la lectura es un tema eh, sobre el que tenemos que reflexionar, sobre el que hay mucha gente reflexionando, pensando. Eh, la lectura como una práctica compartida, tanto desde el punto de vista del alumnado como desde el punto de vista eh, de los docentes y las posibilidades infinitas que se nos que tenemos a nuestra mano y que muchas veces no son eh, tan complejas ni tan, ni tan complicadas. Creo que ha sido muy enriquecedor, eh, personalmente he disfrutado mucho escuchándoos y no solo he disfrutado, sino que también he aprendido, así que mi, mi, mi agradecimiento por delante y estoy segura de que las personas que nos han escuchado han tenido también una experiencia eh, muy grata. Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias a todas las personas eh, que nos habéis escuchado en directo y a las que seguiréis la Educharla en, en diferido. Eh, también gracias a, a Estela que estaba atendiendo el, el chat y nada, desearos a todas y a todos una feliz semana y un feliz descanso, pues las vacaciones están próximas y nos vemos en la próxima Educharla.